Con sus amigos Rafael Guiller y de Acabazos. Gracias, gracias, mis amigos, gracias, mis amados, gracias a ustedes que nos visitan y gracias también por compartir este material. Que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas y les llene de toda gracia y de toda bendición. Y hoy, 7 de junio, en Mediocional Diario, vamos a estar viendo: Dios creó al hombre y a la mujer. Creo que es un buen tema. Dios creó al hombre y a la mujer. Bueno, pues vayamos entonces a la palabra del Señor. Y allí en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1, que es el primer capítulo, y en la Reina Valera de 1960, nos dice en el verso 26 las siguientes palabras. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo quiero que veamos esto, mi amado, mi amada, lo interesante que puede ser cuando Dios dice que hace al hombre y también a la mujer, a su imagen, y a su semejanza. Entonces, ¿cómo es Dios? Así como nosotros. Dice que porque estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces, pero también dice que al crearlos a imagen de él, varón y hembra, entonces somos una hechura muy especial de parte de Dios. Entonces, al hombre lo hace del polvo de la tierra. Con sus propias manos, él lo hizo. Y cuando ya forjó al hombre, Después tomó una costilla del hombre e hizo la mujer. Entonces, qué, qué interesante. Ahí puede ver usted todo ese relato ahí en, en, las, en las escrituras cuando usted guste y cuando se lo desee. Ahorita no queremos enfocarnos en la creación, que somos hechos a la imagen de Dios. Hechos perfectamente a la imagen de Dios. O sea que tú y yo estamos hechos a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué nos dice en el verso 28? Y los bendijo Dios. O sea, estamos bendecidos porque Dios nos bendijo desde un principio. ¿Y qué más hizo Dios? Dice, fructificar y multiplicaos. O sea, que nos reproduzcamos, que nos multipliquemos. Desde luego eso fue en el principio. Ahorita ya hay que tener más cuidado con, con respecto a eso. Dice, llenen la tierra. Voy a parafrasear tantito. Llenen la tierra y juzguen a ustedes. Y ustedes dominen, por así decirlo a los peces del mar, a las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, Dios nos da la capacidad, por eso hay domadores de, de animales, de grandes bestias, de grandes peces, eh, por así decirlo en alguna forma, en alguna manera, cuando los vemos en los parques que hay acuáticos. Eh, y podemos verlo, eh, bueno, ya ahorita ya prácticamente en los circos ya no, pero... Eh, los leones, los tigres, eh, los uh, osos y cuánto animal grande hay eh, con las víboras, las serpientes, ¿verdad? Entonces Dios dio al hombre esa capacidad, Dios nos dio esa capacidad, tanto a hombres como a mujeres, de poder estar sobre todas las demás especies. Y dijo Dios en el verso 29, y aquí que os he dado toda planta que da semillas que están sobre toda la tierra y todo árbol que hay, donde hay fruto y que tiene semilla. Y dice que eso nos va a servir para comer. Entonces quiere decir que todo lo que producen los árboles, que son frutales, todos nos sirven para comer. Y no solamente eso, sino que también ahí en el 30 dice, y a todas las bestias de la tierra, sigo parafraseando, y a todas las aves del cielo, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, y lo que hay, donde hay vida, dice, toda planta verde, será para comer entonces aquí Dios le dio tanto a los animales como al ser humano una forma de cómo alimentarse que nosotros después abusamos de lo que comemos pero tenemos las consecuencias de vivir una vida como la que vivimos eso es obvio verdad entonces ya Dios nos dio conforme a su amor conforme a su poder, conforme a su gracia conforme a su majestad hagamos buen uso ...hagamos buen uso de este cuerpo que Dios nos ha dado... ...porque estamos hechos a su imagen y a su semejanza... ...y es posible que tú a veces ni pienses en esto... ...sí, es una realidad, ¿verdad? A veces ...no pensamos en esto... ...entonces, si Dios hizo al hombre y a la mujer... ...y les dijo, multiplíquense... ...entonces el hombre ha querido ser pareja con el hombre... ...y la mujer pareja con la mujer... ...así no se puede multiplicar... Entonces quiere decir que va contra la propia naturaleza de Dios. Esto nomás es para reflexionar. Tú sabes lo que haces. Pero de que Dios juzgará, Dios juzgará. Entonces no te juzgamos, pero Dios sí va a juzgar un día. Así que más vale que nos alineemos a la perfecta voluntad de Dios para que hagamos más bien con nuestras vidas lo que, para lo que fuimos creados, Para poder ser pareja, hombre, mujer y para poder tener familia. Ahora, en el caso de las personas que no pueden tener familia Por las situaciones que existen Qué bueno que tú puedes adoptar Pero porque tú, como hombre y como mujer No pueden hacerlo, pueden adoptar Además de que también Dios puede hacerles el milagro De la procreación ¿Por qué? Porque nos consta En algunas ocasiones hemos orado No voy a decir que siempre Pero en algunas ocasiones que hemos orado Con respecto a esto Dios ha bendecido y han podido tener familia ¿Por qué? Porque no es cosa mía Es cosa de Dios En el tiempo de Dios Todo es posible que se logre Solamente en el tiempo de Dios Y si es un plan perfecto de Dios Déjame decirte Tú que no has podido tener familia Solamente cree Y si tú puedes creer que Dios te lo puede dar Recíbelo, recíbelo Porque esto es de Dios Oremos, Padre Le adoramos, le bendecimos honramos y le glorificamos, porque aquí en el verso 31 nos dice que usted vio que todo eso era bueno, y que todo estaba hecho de una manera excelente, porque se lo hizo, señor, y usted sabe lo que hizo, usted hizo bien, perfectamente bien al hombre y a la mujer, con un propósito fundamental, y también a las aves, las bestias, y todo lo demás que existe, pero señor, en muchas de las ocasiones no sabemos entender estos principios, denos entonces la capacidad, señor, de entender, discernir entre lo que es una cosa y lo que es la otra. Háganos perfectos, Señor, en la forma de pensar y de, en la forma de actuar y que sea conforme a su perfecta voluntad. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Bendiciones. Si eso es agradable para ti, compártelo entre tus amistades y familiares. Y bendiciones.